Vamos eh, con entrevistas, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva en los estudios, queremos conocer esto que le decíamos, eh, cuál es la situación, el impacto que se tiene a raíz del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, las recomendaciones, qué se tiene que hacer estamos nueve días, viceministra la saludo, muy buenas noches, bienvenida en esta situación que nos preocupa Claro, no, buenas noches, muchas gracias eh, por la invitación mire, en primer lugar es, es, es preocupante eh, el Ministerio de Medio Ambiente ha tomado competencias y hemos hecho una inspección completa al relleno sanitario en la medida de lo que se puede detectar de manera sin realizar eh, mayores pruebas que deberían estarlas haciendo el gobierno municipal y hemos determinado que realmente la situación es bastante sensible. ¿no? El, el relleno sanitario en general está, está comprometido, está inestable y autorizar que se siga usando en este momento es Simplemente eh, generar el riesgo de que vuelva a haber un deslizamiento, eso no lo podemos hacer. Eh, hemos estado pidiendo repetidamente, mañana vamos a volver a, a solicitar formalmente al gobierno municipal nuevamente que nos entregue un plan de contingencia que incluye no solamente la estabilización, sino que además eh, ya medidas de remediación y medidas de, de contención de una serie de elementos que mm, están en proceso de, pues la basura está ahí en proceso de descomposición, los lixiviados están siendo eh, desplazados hacia el río Alpacoma donde además se ha establecido ya un procedimiento para retención es decir, ya estamos usando el río, el río Alpacoma eh, como, un, como una, un espacio ya de tratamiento de los lexiviados cosa que no debería estar ocurriendo entonces ya toca también una cosa que hemos anunciado esta mañana con el ministro que se le va a solicitar eh, que presente en 60 días un plan de cierre, un plan de cierre técnico de toda el área eh, comprometida del relleno sanitario en general y dentro de ese cierre técnico, eh, de, ese cierre de, de ese plan de cierre del, del relleno sanitario, pues también tendrá que asegurarnos que hay un proceso de remediación de todos los factores que han sido contaminados. Adicionalmente vamos a instruir una auditoría ambiental que nos determine también la situación ambiental, de salud y en general de, de comportamiento y de situación del, del relleno. Y finalmente lo que tiene que hacer el gobierno municipal es presentar la alternativa para la disposición de los residuos sólidos mientras eh, se busca una solución ya eh, estructural de largo plazo, ¿no? pero necesita por lo menos una alternativa temporal que tiene que presentarla de alguna manera. Esa alternativa es inmediata, tiene que ser ya ah, pues. viceministra porque yo le decía, del anterior martes que, que, que ocurrió el, el deslizamiento a de la situación, no existe el servicio de recojo de basura, no hay ingreso, tenemos la basura en las calles. No, así es, eso es, es, es muy grave, eh, más bien hay que llamar la atención sobre la, el comportamiento de la ciudadanía que está haciendo un enorme esfuerzo uh -huh. por sacar lo menos de basura que puede hacia las calles, pero esa no es, no es la solución. Efectivamente, y es pues lo que nos, ha, nos sorprende, ¿no es verdad? En, en el momento en que hubo el accidente ambiental es que además de eh, sugerir una serie de medidas inmediatas de emergencia, se, se comunicó al alcalde y se le envió una nota solicitando el plan de contingencia. Uh -huh. El plan de contingencia no solamente está orientado al accidente ambiental, sino justamente en estos casos a presentar las alternativas temporales cuando queda inutilizado un, un, una obra, un proyecto, en este caso el relleno sanitario. Sin embargo, hasta el momento no hay un plan de contingencia aprobado por el gobierno municipal que nos hayan hecho llegar y, de, y por tanto no tenemos eh, ninguna propuesta de alternativas en las que eventualmente sí si, eh, el, el gobierno municipal pues requiere soporte, ayuda, podríamos coadyuvar, pero necesitamos un plan de base sobre el que podamos actuar. Tampoco vemos ninguna propuesta ni ninguna acción seria de la gobernación. En ese sentido necesitamos que se cumplan las, eh, pues los, los preceptos que estamos estableciendo. ¿no? ¿Los preceptos son estos 60 días que, que se.? Lanzan. Bueno, en los 60 días para el plan de cierre, un, un plan que nos establezca qué medidas van a seguir tomando mientras preparan el plan de cierre, para asegurar la estabilidad de este relleno, de que no haya nuevos deslizamientos, de que se preparan eh, los, los el levantamiento de información del de, nivel de contaminación, si existe eh, contaminación en las mapas freácticas, en el agua subterránea, eh, la situación de los suelos, etcétera, pero adicionalmente cuál es la alternativa para la disposición de residuos sólidos que se acumulan en la ciudad de La Paz. Viceministra, ahora, ¿cuál es... Eh, el impacto, porque ustedes hablaban de un desastre ambiental a raíz de este deslizamiento. ¿Cuál es el impacto? Hoy en la mañana nosotros lo escuchamos decir que son el tema de los lixiviados altamente contaminantes, el tema de, de la cantidad de toneladas que, que, que se ha deslizado. ¿Cuál es la afectación de esto? Ya se tiene un informe sobre ello. No, efectivamente, es decir, el informe técnico que hemos eh, preparado uh -huh. es eh, el informe de inspección, que es el que uh -huh. comento, que nos determina, por ejemplo, que eh, las razones eh, técnicas que, que uh -huh. se han establecido para... Determinar el por qué la, la macrocelda 4 eh, colapsó y arrastró, pues otra macrocelda. Estamos claros de que ha sido, por ejemplo, en la ausencia de drenajes pluviales, que son normales y absolutamente imprescindibles en un relleno sanitario, justamente para asegurar que el agua no le entra a la basura que está en proceso de descomposición y de la que estaban retirando los lixiviados O sea, se entiende que esta, esta basura va perdiendo una serie de materiales en el proceso de descomposición. Sin embargo, eh, no vienen esos drenajes pluviales, la, la celda se ha remojado y por supuesto la, la basura pues, también ha tomado, es como una gran esponja, ha tomado muchísimo peso y se ha desplazado. Pero al hacer la inspección hemos determinado que había un manejo eh, inadecuado del relleno sanitario. Eh, el diseño aprobado, autorizado, establecía una serie de medidas pues, de control de, de, de, de aseguramiento de cada macrocelda que no fueron eh, respetados, el diseño estaba mal hecho, es decir, el diseño implementado ha sido mal hecho. Eh, Ello, eh, se ha colocado las lagunas de la exiliación en una zona en la que no fue eh, determinada inicialmente en el diseño, en fin, se ha hecho un manejo bastante arbitrario del relleno sanitario y eso hace además que no solamente ocurra este accidente ambiental, que no es solamente la lluvia, sino realmente en algún momento iba a ocurrir, sino que además ponga en riesgo de un segundo o tercer deslizamiento y es por eso que no podemos eh, como autoridad ambiental, eh, decir que bueno que lo sigan usando y, y cruzar los dedos, así no funciona. No podemos seguir poniendo en riesgo la, la salud de la ciudadanía y por supuesto tampoco podemos continuar con la contaminación de la, los cuerpos de agua y del suelo. En ese sentido es por eso que estamos pidiendo el, el diseño de un plan de cierre y el inicio del cierre del relleno sanitario, mientras que el gobierno municipal con cumplimiento de sus responsabilidades pues tiene que definir que... Eh, Alternativas va a encontrar para la disposición de los. No tenía, pacientes. se ministra, el tratamiento adecuado de este relleno sanitario. No. ¿Qué pasa con, con el tiempo de vida del de mismo? Bueno, el tiempo de vida es bastante claro en el manifiesto ambiental que presentó el gobierno municipal en 2010. Claramente dice que el, el tiempo de vida útil del proyecto, y así lo dice claramente, es de eh, 13 años, es más, vida útil de la OEP, creo que no se ve muy bien acá, pero dice claramente 13 años. Dice otra cosa, otras cosas que son importantes, por ejemplo, eh, se le pregunta el total de la superficie ocupada, porque es un, proyecto, un relleno que ya estaba funcionando desde el 2004, pone 20 hectáreas, y se le pregunta área de terreno no utilizada, y dice cero todo el terreno ha sido utilizado. Eso significa que era un proyecto que ya había uh -huh. instalado todo lo que pretendía instalar y eso fue lo que se aprobó. Entonces decirnos que el relleno tiene una vida útil de aquí hasta dentro de 10 años, etcétera, eso lo tiene que demostrar con estudios geológicos, hidrogeológicos, con un diseño de operación eh, que asegure en una superficie que no está en riesgo. Entonces no es decir tenemos hasta dentro de 20 años y entonces voy a seguir metiendo toneladas de basura, eso no es así. Después había un margen propuesto por el gobierno municipal mismo, de un máximo me parece de 16 mil toneladas al mes, algo así, que nos daba un promedio, digamos, más que un promedio. El tope más alto era de un manejo de unas 550 toneladas diarias. Ese era el, el, el rango mayor de, de, de disposición de en el relleno sanitario hoy sabemos o nos ha reportado la misma en la misma gobierno municipal y la misma empresa que eh, la ciudad está produciendo más eh, alrededor uh -huh. de 660 toneladas diarias lo que significa que ya hace un tiempo que se están ingresando al relleno un, un volumen mayor, mayor del que, que fue autorizado uh -huh. la pregunta es eh, eso puede ocurrir por supuesto las ciudades crecen etcétera pero qué hace eh, un procedimiento serio de manejo en relleno sanitario va calculando estos pesos, esta situación y va generando pues soluciones técnicas serias para habilitar o nuevos espacios o iniciar nuevos tratamientos, qué sé yo. Iniciar con eh, salidas innovadoras que hacen que se pueda cumplir con la capacidad del relleno. Sin embargo, hasta el momento simplemente no ha habido ningún análisis en ese sentido, no ha habido una propuesta o de ampliación de la vida útil del relleno o de un diseño de ingeniería que nos diga aquí vamos a diseñar estas otras macroceldas que es una zona segura, no lo sabemos. Ya para colmo, con el deslizamiento se ha llevado por delante las lagunas de lixiviación. Es importante decir que un relleno sanitario no es un botadero, es un proceso complejo de tratamiento de los residuos sólidos, donde están las macroceldas, donde se deposita la basura y de ahí se van retirando los lixiviados y estos van a lagunas donde hay una serie de procesos aeróbicos y no y anaeróbicos, o sea, algunos con oxígeno y otros sin oxígeno, que van llevando a que estos lixiviados eh, vayan perdiendo la, eh, digamos, su cualidad tóxica, contaminante y eh, se pueda finalmente tener unos líquidos que de repente pueden ser usados para riego, por ejemplo, tengan ciertos usos controlados. Entonces, gran parte de este de esta fase uh -huh. de tratamiento de lixiviados ha desaparecido. O sea, no es que hay una laguna y la podemos seguir usando. No es eso. No, no es un depósito. Es un proceso físico-químico de transformación de los lixiviados que en ese momento no existe. Hay que reconstruir una planta de tratamiento de lixiviados. Entonces, todos estos aspectos no puede, eh, no nos permite. Creo que todos, eh, incluso, me imagino que ya a estas alturas del mismo gobierno municipal, estamos todos convencidos de que el relleno está inestable, está inoperable y por lo tanto no se puede seguir. Viceministra, quiero decirle por habernos acompañado, resumirnos esto que ustedes han presentado y, y necesitamos acciones inmediatas. Eh, esperemos que se vea esta situación. ¿no? Así es, así es. Esperamos que en mañana, al máximo. En los próximos dos días el gobierno municipal presenta el plan de contingencias las, y todas las medidas que estamos solicitando. Viceministra, eh, así voy, voy, voy muy breve, ¿qué se viene mañana entonces, los siguientes días como Ministerio? ¿Van a volver a hasta el Pacoma? Bueno, nosotros efectivamente, además de hacer las instrucciones oficiales, formales que tenemos que hacer al gobierno municipal, estamos eh, preparando un nuevo una nueva batería, digamos, de análisis de agua, estamos coordinando con el Ministerio de Salud, uh -huh. intercambiando opiniones e información, el Ministerio de Salud ha hecho sus propios análisis ya desde la perspectiva de la salud, de la salud ambiental. Eh, y de la salud de las personas, en fin, estamos eh, intercambiando varios elementos para establecer un sistema de seguimiento, supervisión y monitoreo, no solo a la situación, sino al posterior proceso de cierre, eh, vamos a instruir una auditoría ambiental también, que tiene que tener elementos vinculados a la salud, en fin, estamos trabajando de manera muy cercana al Ministerio de Salud, los dos ministerios, y esperamos, que eh, prontamente podamos eh, coadyuvar con las alternativas que el gobierno municipal proponga. ¿no? Esperamos esas propuestas y ojalá se tengan ya, inmediatamente. Gracias, viceministra. Buenas noches. Buenas noches y bueno, un saludo a todos.